¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Vamos a jugar. Ahora como nada! Aquí te veo, mm. te veo lo mismo, lo mismo. Cada vez que te veo, te veo invariable. No, no, no, yo no. Yo todo, todo lo mantengo igual. Todo lo mantengo igual. Se nos ha quedado pendiente buscar un tragito virtual. Porque este cubilete, este cubilete a palo seco no, no funciona que, la distancia. Nosotros dejamos el rompo porque nos criticaron. Sí. Nosotros, nosotros, sabe, nosotros sí trabajamos con el público. No, la esa cosa se ve el del rom, no sé qué. Nada. Pero lo que pasa es que no hubo transición. No pasamos ni por la piñata. Nada. Nada, nada. Ni agua. Ni Ni nada, ni un nada, nada, nada, nada, nada. No, no, no. Pero mira, yo Pero, no mal. Que tiene malo un poco aguardiente. Si nosotros no estamos. No, no, y te digo: este tema que te traigo hoy, esto llevaría chispetren. Llevaría no. un símbolo de, de, de nada sí. lo que hemos vivido el chispetren. <risa> Eso es lo que llevaría esta salsa. Pero nada, pues, tú mamá? tienes cuilete y no, tú tienes cuilete. Ah, aquí dejamos el tiro un momentico espérate. El, tiro, el tiro, no ah, a ver, pues, sonido, el sonido. A mí no me a los dados, al final siempre me dice carabina al tiro, cuatro no, mira, que... la la Si te hago una natural de esta, si te hago una esta, no van a ni hablar. Yo no hago esto desde que tengo, que estoy en el preno no meto una carabina natural de esta. No, ¿sí? oh, madre, mala suerte me da él. El... Dime, ¿de qué me, de, de, de, dime, ya no, no te morir más y dime de qué cosa tú quieres. Sabes que me preguntaron otro día, tú sabes que me preguntaron el otro día, tú sabes que, me el otro día, tú sabes que nosotros cubanos por ahí salimos y somos medio exóticos, ¿no? Con un bicho raro así que la gente de placa, y, oh, cubano, ups, bicho. Entonces me preguntaron a que qué quedaba el socialismo en Cuba. Mira tú qué clase de pregunta más jodida esa, porque, porque yo de verdad. No, bueno. Todo el mundo asocia el tema de, del socialismo y Cuba, y Cuba el faro del socialismo en Latinoamérica, y, y la tendencia de izquierda de Cuba, el gobierno cubano, y nada, a ver, un cubano para ahí, lo que pasa es que yo no eres mejor cubano para preguntarle una cosa como esa, pero uh -huh. no obstante, por eso yo quiero comenzarlo contigo. <risa> a ver, ¿cuáles son tus percepciones con relación al tema? Ya te digo, yo te lo voy a poner fácil, sencillo. Primero te voy a hacer una pregunta, que es importante porque eh, yo tengo mis criterios también al respecto, que podemos conversarlo. ¿En algún momento hubo socialismo en Cuba? Y segundo, si hubo socialismo en algún momento, ¿qué nos queda de eso? A ver, mira, esto, esto, esto es complicado. O sea, necesariamente, tengo, necesariamente, tengo que decir que, necesariamente tengo que decir que para mí... El socialismo es un proceso de socialización económica y política. No voy a decir social para no ser redundante, pero evidentemente de empoderamiento social que que nosotros todavía no hemos logrado, que no se ha logrado en Cuba, por lo menos de la forma en que yo lo esperaría. Lo voy a poner así para que esto no quede como que estoy haciendo ningún tipo de descubrimiento teórico, sino una cuestión también personal, porque al final estamos hablando tú y yo aquí jugando jubilete. Entonces, yo, yo creo que la socialización de vida la hemos eh, logrado en, en algunos espacios más que otros. Eso tiene que ver mucho también con el tema de la relación entre proceso revolucionario en Cuba y socialismo, porque es lo que yo, yo siempre digo, que la revolución no triunfó pareja como ninguna revolución en la historia. Por lo tanto, la revolución en Cuba transformó espacios socioeconómicos, políticos y culturales en niveles de profundidad distintos. Al hacerlo en niveles de profundidad distintos es como si la revolución hubiera triunfado en algunos lugares más que en otros. ¿no? Diciéndolo plásticamente para que la gente no entienda. Para entenderlo yo, porque eso, si no, no lo entiendo. Y entonces, el tema es que, que yo creo que, que si es así, habría que ver en qué ambientes se, se dio más socialización. Y aquí cuando digo socialización es que hay más... Eh, posibilidades se dieron, reales posibilidades de empoderamiento social y de que grupos sociales diversos y amplios accedan o accedieran a esas a esas relaciones y las dominaran o las protagonizaran o las lideraran o se favorecieran de nuevas formas de organización política, económica y social. Hay algo que nos puede servir de guía. Nuestra constitución todo el tiempo, desde 76 hasta incluso la de 2019, sigue hablando de construcción de socialismo. Cosa que a mí me parece mejor y es mucho más cercana a la realidad sociopolítica cubana y económica que cualquier otra eh, consigna o cualquier otro resumen de nuestra historia en base tipo eh, la defensa de las conquistas la, del socialismo. ¿No? Una cosa son las, las conquistas de la revolución y otra hablar de ya del socialismo construido. Según la idea político jurídico cubana de nuestra transición al socialismo, que también hay mucho escrito sobre eso, yo yo creo que que nosotros podemos hablar más claramente de construcción de socialismo en Cuba con una dilatada estatalización. Si a la estatalización le vamos a llamar el socialismo como se le llamó socialismo, el socialismo real, entonces Cuba sería un, un tipo dentro del modelo del socialismo real, que es verdad que tenemos muchas características que pueden sencillamente considerarse semejanzas o manera caribeña y tropical de hacer el socialismo real entre nosotros, que en el caso de nosotros es bastante fácil... Pero que no es socialismo... Real. No es socialismo. Bueno, para mucha gente el socialismo solo ha sido el socialismo real. Yo no le llamaría socialismo solo al socialismo real. Yo habría una distinción entre el socialismo que realmente ha existido y el socialismo que aspirábamos a tener. Y cuando digo aspirábamos a tener, incluso en la ley, porque si no, no hubiera dicho nunca construcción de socialismo. También puede ser que la, que la Constitución cubana siempre dijera construcción de socialismo porque era el concepto que se usaba, porque construcción de socialismo es también por sí mismo una categoría dentro de la economía política del socialismo y dentro del socialismo científico, dentro del, del materialismo histórico también. El materialismo histórico, digo, posterior a Marx y Engels, es decir, el marxismo posterior, el marxismo de los manuales o el marxismo el post clásicos. Y, y entonces yo, yo creo que, que nosotros no hemos tenido nunca la socialización necesaria para hablar de un socialismo en Cuba. Lo que sucede es que al eh, ver cómo se, cómo se inserta, el sistema cubano dentro de un mundo eh, capitalista, evidentemente, la experiencia sociopolítica y económica cubana es alternativa desde hace muchos años. Entonces, en esa comparación, tiene lógica hablar del socialismo cubano porque es una cosa diferente y tiene lógica porque somos parte, creo yo, de una experiencia de socialismo real y eh, grandes, eh, diría yo, triunfos en el plano social, de incorporación de grupos y personas que en el capitalismo tenían eh, oportunidades diferentes o muy, muy reducidas a espacios de salud, educación, vivienda, deporte, cultura. Eso es un cambio drástico de 59 en adelante en Cuba, pero estoy diciendo que sea ni perfecto, ni que ahora esté igual que en el 70, ni que esté igual que en el 59. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que todo eso cambió drásticamente y también cambió en algunos casos hasta en, se ha eh, empobrecido ese cambio en los últimos 20, 30 años. Decir, no tiene nada que ver en 1985 con el 2021 en Cuba. Por lo tanto, hay que, hay que decir que según mi criterio eh, la socialización que que yo esperaría para hacer un modelo alternativo al capitalismo global en Cuba no ha sucedido todavía esa es mi razón no aquí hay un tema interesantísimo no básicamente tú me has respondido la la primera pregunta que te hacía no de si realmente había habido un socialismo si, si en algún momento habíamos construido o se había construido un socialismo en Cuba porque yo te voy a ser sincero yo nací en pleno, básicamente empezando el periodo especial y lo más que yo conozco de socialización es haber intercambiado un pirulí con el de al lado. El mismo pirulí eh, se socializaba con, con otra gente, ¿no? Por eso es quizá la el rechazo de mi generación al mezclar hoy los discursos de socialismo izquierda porque se ha hecho como una mistura ahí. Entre este modelo de Estado que se ha construido en Cuba y la ideología socialista, que al menos lo que, lo que yo he conocido, o sea, la ideología que ha impulsado y los principios que ha impulsado el Estado de que yo soy niño, tienen que ver poco con el socialismo eh, democráticamente constituido, del cual yo he leído. ¿no? O sea, tú lees hoy a... Uh, a la izquierda latinoamericana, lees hoy incluso a los mismos Aurelio Alonso, a los Fernando Martínez Heredia, y te das cuenta que están hablando de un modelo social o de, un, de una idea en la cual yo no he participado. ¿no? Eh, yo creo que hay que pensarse realmente si eh, hay una frase que es muy construida y que yo te he visto a ti eh, reproducir muchísimas veces, es si realmente puede existir un socialismo antidemocrático. O sea, si, si realmente se puede construir el socialismo sin democracia. Y yo tengo que decir que el acercamiento del gobierno cubano, de ese gobierno revolucionario, que empezó en los 60, eh, yo también creo que no fue por motivación propia. Ahí está la historia también para pa decirlo, ¿no? Yo creo que hubo también un impulso, un empuje eh, hacia, hacia la opción del, de este socialismo real, porque era el eje que no lo había dado a la espalda, ¿no? un mundo bipolar, un movimiento revolucionario, eh, nacionalista, porque yo si pudiera decir algo es que yo, lo que pudiera decir es que al principio de la revolución lo que parecía un movimiento revolucionario era un movimiento nacionalista, más que un movimiento de izquierda, más que un movimiento eh, ligado al socialismo, pues lo que empezó siendo un movimiento nacionalista pues se desvió hacia el socialismo real, porque en un mundo bipolar al uno de los ejes, darte la espalda, pues lo que te quedaba era como como la otra opción no la opción de socialismo real pero yo digo que la aplicación o la opción por el socialismo real desligó al gobierno cubano de una opción por el socialismo eh, este socialismo democrático y te repito que ha, que habla de la socialización incluso de la participación política o sea yo no no consigo el socialismo única y exclusivamente como la socialización de los medios de producción, como la socialización de la economía, como la socialización del acceso, sino también como la socialización de la participación política, que es un, un rasgo que yo creo que se ha desechado sobre la base de esto de ponderar conquistas. Tenemos estas conquistas, tenemos salud, educación gratis, ¿qué más vamos a pedir? No? Pues, pues yo también quiero participar políticamente en cómo se gestionan esas conquistas, ¿no? para que las conquistas no sean lo que son hoy que ya han dejado de ser esas mismas conquistas que fueron en un momento, ¿no? eh, mm. Y estoy tratando de utilizar eh, no son palabras manidas sino que estoy tratando de utilizar única y exclusivamente el mismo las mismas palabras que se utilizan por parte del discurso oficial que es quien sostiene la existencia de un, social, de un socialismo en Cuba y no solo el discurso oficial. Yo también creo que hay muchísima gente que se dice socialista. Socialistas teóricamente democráticos y que están pensando en un análisis del socialismo cubano única y exclusivamente por esas conquistas que pudieron haber empoderado materialmente a un sector excluido de la sociedad. Pero que hoy olvidan entonces la crítica de la socialización de la participación política, incluso de la socialización de la, en la participación económica. Yo se lo digo a la gente, eh, hay socialistas que, que intervienen en empresas, que socializan empresas. Eh, que socializan fábricas, que ponen en, en, en manos de los trabajadores realmente la producción y la definición de los planes. Y hoy en Cuba no les altera el hecho de que la propia constitución haya relegado el papel del obrero en la planificación, el papel del obrero en la gestión de la economía local. Eh, y de pronto eso como que como que nada, ¿no? Pero igual, yo te doy un, un pie porque esto puede dar lugar a muchísimas elucubraciones también y, y son un poco respuestas a la segunda pregunta que yo te hago. Incluso pensando en eso mismo que tú me decías desde tu perspectiva, porque además yo sé que tú eres un tipo que entiende el socialismo y se ha reconocido a sí mismo como un socialista democrático toda su vida, que entiende el socialismo de manera diferente a lo que puede ser esta estatalización, no a este, si se quiere poner un nombre diferente a este Stalinismo que marcó el socialismo real. Eh, el modelo que recibimos de la Unión Soviética. Eh, ¿Qué, incluso dentro de esa teoría, porque hay muchísima gente que sigue sosteniendo la, la, la existencia de un socialismo en Cuba, ¿qué crees tú que queda hoy en la realidad cubana del siglo XXI del de socialismo que tú te imaginas, por ejemplo? Sí, eso es complicado porque, a ver, yo he tenido una formación marxista toda mi vida. Eh, y cuando digo toda mi vida es porque, pues, sí, no, no, no estoy hablando del marxismo de la escuela. Yo tengo una formación marxista, no solo marxista, porque yo he estudiado filosofía de todo tipo y me leí la Biblia antes que, que los clásicos marxismo o a la misma vez. Y por lo tanto, para mí todo eso es formación. ¿no? Es decir, yo he tratado toda la vida de tener una formación humanista y para mí no puede haber humanismo sin el marxismo, porque entonces también cae en, en un pensamiento retrógrado. Y por eso me parece que el marxismo es básico y no por, o sea, no, no por gusto se estudia en todas las universidades serias del mundo. Y no solo a Marx, sino estoy hablando del marxismo en general, los aportes que ha tenido, la forma de... Y lamentablemente se le relaciona solo con el socialismo real y con la caída del socialismo real. Y por lo tanto, parece que, que el marxismo cae junto con el socialismo real, cosa que históricamente también tiene parte de verdad, que los procesos políticos son, son ciertos. Y evidentemente los, las teorías que aparentemente lo sustentan caen también en parte con las estatuas de los hito de Stalin, de Lenin y, y de Marx. Y digo aparentemente porque el marxismo de Marx y Engels realmente para mí no cayó con el muro de Berlín ni con la caída de la Unión Soviética porque ese marxismo no era el que estaba en la columna vertebral incluso creo que ni el de Lenin en la columna vertebral del sistema que cayó en Europa del Este porque una de las cosas que yo creo que, por, que son más importantes por las que cae el socialismo real es por no ser ni marxista cosa que no se maneja hoy ni en el bloque capitalista, ni entre los eh, peores opositores, ni teórica ni políticamente al socialismo, ni incluso en la sociedad, en las sociedades que han vivido bajo el socialismo real, que también son hijas, son víctimas de esa vulgarización teórica y política, que es decir, socialismo real es igual a marxismo y por lo tanto las dos cosas para basurero de la historia. Yo yo creo que todo eso son errores. Y no son errores cualquiera, son errores que se han alimentado tanto por el núcleo pensante más fuerte de los opositores históricos del socialismo en todas partes del mundo, y a la vez por sociedades que han sido víctimas de la opresión del socialismo real. En ambos casos, estas últimas que han vivido procesos de descomposición de una idea de socialización que era bondadosa y democrática, y que nunca ha llegado a ser totalmente no pueden tener otra experiencia que una experiencia de decadencia de la idea socialista y por lo tanto sus reacciones no son ni pausadas, ni tolerantes, ni lógicas, ni muy racionales y por lo tanto son también presas en gran medida de el dogmatismo, el culto de la personalidad, el caudillismo eh, y el esquematismo político el reduccionismo político, el fundamentalismo y los extremismos ideológicos. Y lamentablemente eso solo es caldo de cultivo de regímenes semejantes a los derrocados. Es decir, no se produce una ciudadanía democrática que ha sido victimizada a punto de no participar durante décadas y que después de pronto, de la nada, aparezca la democracia como si fuera eh, la flor de hoja de Tadeo. Eso no, no es así. No, nosotros no, no es algo que tú te levantas por la mañana y abres y hay una flor nueva en el jardín. No es así como funciona la historia, no son así como funcionan las sociedades. Por lo tanto, yo creo que habría que ver en Cuba hacer análisis de qué queda de la socialización que comenzamos. Y lo otro es qué queda del socialismo real que realmente fuimos. Son dos cosas diferentes. La primera es más difícil todavía. Porque yo sí creo que hay grandes espacios de socialización interesantísimos. Por ejemplo, si tú miras a nivel cultural los debates de los años 60. Te parece que hoy tengamos debates semejantes? No, te parece que no, lo que no. pasa, te parece que lo que pasa en las redes sociales hoy es igual a lo que podemos encontrar en ese libro magnífico eh, compilado por Graciela Pobolotti hace un, años atrás, en los años 90, donde están las polémicas importantísimas, polémicas culturales de los años 60, donde se, donde se discutía entre entre líderes políticos y de la cultura en Cuba. Pero es que no es la misma discusión, no es ni la misma, es, discusión, no ni la misma discusión que se mantuvo hace unos años en la guerrita de los correos. No es ni esa misma así discusión, hoy, hoy no llegamos ni a ese nivel de discusión. Así mismo, así mismo. Entonces es, verdad. es decir, tú, lo que tú decías también en la última vez que nos habíamos visto es verdad. Ahora mismo tenemos una esfera pública mucho más amplia una esfera pública que lamentablemente se mantiene en el mundo digital. Tenemos que todavía llevarla al mundo físico. No es que el mundo digital no sea mundo, pero yo creo que no es mundo si no se relaciona con el mundo físico. Como mismo el mundo físico no es mundo si no se relaciona con el mundo digital. Lo que no es, yo, yo no considero que ninguno de los dos pueda existir solo. Yo no creo que solo se pueda existir en Facebook ni que solo se pueda existir fuera de Facebook. Por lo tanto, tiene que haber una convergencia. Esa convergencia nosotros todavía no la hemos logrado. Eh, hace falta evidentemente para eso un espaldarazo de la institucionalidad política cubana empoderada, empoderada desde hace muchas décadas, que diríamos tiene todo el poder. Al tener todo el poder tiene grandes problemas, tiene toda la responsabilidad de la administración del Estado, tiene toda la administración, toda la responsabilidad de los lineamientos políticos, tiene la dirección ideológica y política en las manos, tiene la administración económica en las manos, tiene el control financiero en las manos, tiene el monopolio del comercio exterior tiene que responsabilizarse por una cafetería categoría 7, tiene que, que, que responsabilizarse por un hotel 7 estrellas, tiene que responsabilizarse por los hoteles de Varadero y por las farmacias. Eh, tiene un enorme problema. Incluso después de haber considerado el trabajo por cuenta propia, haber hecho una reforma económica grandísima en los 90, que, que podríamos llamar un milagro cubano de salir del periodo especial y tener unos 2000 medianamente decentes, por lo menos con un turrón de maní molido. Y entonces nosotros Sí, porque ahora mismo ahora no mismo tenemos ni eso. eso, entonces, entonces yo, creo que, eh, yo creo que hay que, que ver esa diferencia. Yo sí, a mí sí me parece que hay el, elementos muy claros de, de la gran transformación sociopolítica, económica y cultural de, en, en los 60, reforma agraria, reforma urbana, por ejemplo, la gente siempre habla de reforma agraria, pero la reforma urbana cubana convirtió en propietario y propietaria a la mayoría de la población que no tenía forma ni esperanza de llegar a eso. Entonces parece ser como que eso no sucedió, pero eso es en 1960. Y eso es revolución y eso es socialismo. Las dos cosas. Entonces sí, sí hay cosas. Y eso, por ejemplo, el hoy hay que decir que eso no se ha acabado. Es decir, eso es, eso es cierto. Tú miras la población del mundo y mira la población cubana y tenemos una gran cantidad de propietarios en Cuba. Ahora, ¿qué, qué significa eso desde el punto de vista del problema social de la vivienda? Nada. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de construir viviendas, no se han restaurado el fondo habitacional. Tenemos grandes problemas de planificación urbanística, tenemos problemas de deterioro histórico de las viviendas. Los lugares donde hay más urbanización y hay más desarrollo urbanístico en Cuba son de los años 30, 40, 50. Eh, no hemos logrado ni ese nivel de calidad, ni ese nivel de profundidad. Y de cuando tú miras los planes de construcción de vivienda 1989. Nosotros más nunca lo hemos cumplido. Por lo tanto, evidentemente, donde hay un gran espacio de socialización y de profundización de un proceso de revolución socialista, después a la misma vez hay un gran problema social acumulado que no ha tenido su propia revolución. Es decir, la revolución para llamarse revolución viva tendría que ahora mismo transformar eso, como mismo la reforma agraria del 60 y del 63 no son suficientes. Es decir, ya ha habido otras reformas agrarias, pero no han sido tan profundas ni radicales, porque, por ejemplo, lo de la dar la tierra en usufructo no es lo mismo que dar la tierra en propiedad. Y a la misma vez es un gran cambio, es un gran paso, pero no es suficiente porque hoy necesitamos que al campesinado se le diga, como Lenin dijo en su momento, enriqueceos, porque la única forma que tenemos hoy de salir de eso es que se enriquezcan de verdad, se enriquezcan para que el puerco aquel compañero llamado puerco, alguna gente le llama cerdo, el compañero puerco llegue a pesar seis pesos cubanos el en pie y si es así eh, la población podrá comer puerco, pero que ahora mismo la esperanza sea que algún día se produzca curiel en masa no no es eh, Joder, sí, esto es, es oficial esto es oficial eh. Yo he visto Propaganda y creo veo que son de más o menos que sean provocaciones e eh, incluso hasta legítimas que dicen que estamos ya produciendo este tipo de ganado. No sé si coño se le puede llamar ganado al pobre curiel, pero parece que sí. El cuy le dicen aquí que es un nombre sudamericano en la todo el mundo en Cuba sabe que son curiel y curiel otro, yo, yo vaya, te puedo decir no me voy a comer un curiel nunca. Es como comerse la calabacita, no me voy a comer la calabacita. Es como quitarle la muela a la calabacita y comérsela. No voy a hacer eso. Curieles salen en todos los dibujos animados, ¿entiendes? No puedo. Eso es como... Entonces, yo, yo creo que, que, que eso es una cuestión y la otra cuestión es lo que ha pasado con el, con el socialismo real. no Lo que hemos logrado. Como tú decías, la socialización no puede ser solo de bienestar socioeconómico ni de espacios de reproducción socioeconómicas son básicos, importantísimos, el derecho a la existencia es muy importante. Eso es para los que piensan que en Cuba no hubo revolución. En serio. Y que la palabra revolución pasa lo mismo que cuando hablamos con el socialismo, con el marxismo. Es una mala palabra para medio mundo. O Sabes que en el mundo entero eh, hay grandes cantidades de personas que tú le dices revolución, revolucionario, revolucionaria, proceso revolucionario y parece que estás diciendo lo peor. Y tiene que ver con lo que ha pasado en, en política, ¿no? es lo que ha pasado en el mundo, la bipolaridad, los grandes extremismos políticos ideológicos. Yo creo que hay falta una esa compostura teórica, práctica y ciudadana para entender lo que es la historia de la humanidad, lo que hemos sido hasta ahora, y, y tratar de buscar eh, modelos económicos, sociales y regímenes políticos y sistemas políticos que permitan la felicidad humana, más allá del capitalismo y socialismo. La felicidad humana, y para mí la felicidad, lleva a democracia y lleva a justicia social. Por lo tanto, yo siempre termino de nuevo en el socialismo democrático, porque me parece que hace falta, como tú decías al principio, yo, yo soy un seguidor de la lógica de otro de los grandes pensadores cubanos contemporáneos, que es contemporáneo mío, que es Julio César Guanche, que es un gran historiador cubano y politólogo, jurista. Y él ha hablado mucho de este tema, de la tradición socialista cubana. Y a mí me parece que ahí hay que rescatar básicamente algo que él ha dicho muchas veces. No puede haber socialismo sin democracia. y No se llega al socialismo sin pasar por el camino de la democracia. Al revés no puede ser. Un camino de un socialismo desde arriba, un socialismo que se reduce a un Estado en el poder o a un partido en el poder, no garantiza la democracia. No significa que no lo pueda hacer, es que, no, sola, que no, no lo puede hacer solo, necesita más que eso. Y más cuando este Estado se ha concentrado, ha concentrado gran parte de su energía en defenderse, defenderse en el sentido legítimo de la defensa. De una agresión extranjera, de un agresor constante, más bien, de, podemos decir hasta obstinado, porque también hay que decir que esa ha sido una agresión obstinada, porque ha sido una agresión que no se ha relajado. Entonces, eso con todo el gran problema de cómo nosotros hemos administrado la idea, la idea del bloqueo embargo, de cómo lo hemos hecho políticamente, de cómo lo hemos tenido en propaganda, que hemos pasado de lo real a lo, a lo místico, y entonces eh, todo eso crea un gran problema al interior del país porque es un país subdesarrollado, es un país pobre, es un país que lo que alcanzó la socialización se tuvo que detener y concentrarse en otras cuestiones. Es un país que perdió su amparo, enorme amparo del socialismo real. Es un país que ha tenido que salir de crisis profundas y por lo tanto, evidentemente, eh, ha sido un Estado que ha preferido la ideología de trinchera que la ideología de apertura. No quiere decir que esté, que, que, que esa nos pueda hacer. Solo digo yo que hubiera preferido la ideología de apertura, la ideología que dice que en la plaza sitiada tiene que haber democracia o peor que dentro de la plaza sitiada es donde más democracia tiene que haber. Exactamente lo contrario que se ha hecho si la idea que ha funcionado dentro del socialismo cubano ha sido que dentro de la plaza sitiada cualquier disidencia es traición. Se le han achacado a Ignacio Loyola, aunque los jesuitas dicen que eso es falso y que busquen para que ustedes vean que no lo encuentran. Es, es, es verdad que a simple vista no aparece. Pero, eh, pero bueno, el, el hecho está en que, en que yo, yo sí creo que hay que, que hay que trabajar ahora, hoy hoy, en nuestra concreta por, por hacer un poco más visible el camino hacia la construcción del socialismo que está en la Constitución y por lo tanto está apoyada por gran parte de la población cubana. Yo sí creo el hoy, y lo digo con toda responsabilidad, que la mayoría de la población que apoyó la Constitución de 2019, lo que estaba apoyando era un proyecto de socialización que está pendiente, que lo hicieron con todo el ánimo de no perder lo mejor que ha habido. Y con toda la inocencia ciudadana de decir cualquier otra cosa puede acabar con nuestra felicidad. Por lo tanto, el Estado tiene que recoger y el partido tiene que recoger eso, esa gran confianza para devolverle al pueblo lo que tú decías hace un rato, que es que no, no basta con educación y salud sufrida, que son sufridas hoy, profundamente sufridas, sino hace falta necesariamente el socialismo cubano, si va a ser socialista o lo que sea, necesita el empoderamiento del pueblo. Yo creo que una de las grandes deudas del socialismo cubano es el poder popular. Formalmente está ahí, pero eh, prácticamente no se ha logrado. Y de, de, puedo decirte, llevamos 41 minutos hablando de este tema y no sé, eh, tú te salvas que estamos hablando así a la distancia no. porque si no, me hubieran tirado un zapato. Lo que pasa es que aquí no estamos no yo, es interactivo. Yo lo que pasa es que te escucho, yo te escucho y al final contrario a lo que mucha gente piensa, o sea, hay mucha gente que Fuera de Cuba que, y, y dentro también, que cree que hablar de socialismo en Cuba hoy, para un montón, para pa todo el mundo, es como que, que apeste. Y yo sí puedo decirte que realmente el socialismo no está de moda. No está de moda dentro de mi generación. Y wow. pues, no, está, no está de moda dentro de mi generación, porque mi generación, bueno, pues, pues, te repito, lo más que socializado es un par de espasgatas. Yo recuerdo cuando iba a primer grado, lo que usábamos era unos zapatos que da igual el que tú te llevaras, porque eran unos zapatos que tenían la suela y y eh, estaban hechos con telesacos, y eso es lo que yo llevaba mira, primero a ir a primer grado la escuela y a veces ¿Opla? y a veces yo me tenía que quitar los zapatos porque entrabas al baño y se te mojaba la suela de los zapatos y entonces tenía que quitar para ponerlo a secar y cuando recogías recogías otros zapatos que no eran tuyos pues, porque todos eran iguales o sea la socialización que yo conozco es esa básicamente ¿no? y, y tengo que decir que el socialismo no es, eh, es de la pobreza no, no está de moda dentro de mi narración. y y también te digo esa simbiosis que ha provocado el gobierno cubano, el Estado cubano entre el socialismo y lo que ellos dicen están construyendo, eh, tampoco la ha he hecho bien, tampoco la he hecho bien. Y sumarle a eso la postura también de una izquierda que, como yo la veo, una izquierda que se dice a sí mismo izquierda, que vive y trabaja dentro de Cuba, que a veces no es la izquierda más crítica desde el socialismo. O sea, si fuera una izquierda consciente desde el socialismo, fuera una izquierda mucho más crítica con acciones del gobierno cubano que no son para nada socialistas, que no son para nada democráticas. Pero a veces se pondera eso. La conquista, esta conquista que ya no son tal y ya no son tal, entre otras cosas, porque no hemos socializado las decisiones con relación a qué hacer con esas conquistas, cómo administrar esas conquistas y seguimos con la obstinación del monopolio estatal por sobre las decisiones populares en sentido. Y aquí yo sí creo que hay una hay dos matices aquí sencillos para acabar esto, porque ya esto es demasiado, demasiada muela. Y yo creo que hay una discusión que está pendiente dentro de Cuba. Qué es lo que estamos viviendo en Cuba? Un proceso revolucionario o un proceso post revolucionario? Esa es una discusión teórica que se ha mantenido en Cuba, pero un ambiente muy cerrado, un ambiente muy marcado. Y para mí está muy claro que lo que empezó como una revolución popular, lo que pudo incluso haber empezado como una revolución socialista, con intenciones socialistas, devino en un proceso de institucionalización que terminó siendo una postrevolución. Terminó imponiendo un régimen de dominación, una estructura nueva que terminó haciendo retrocesos terminó haciendo retrocesos en muchísimo sentido. Yo siempre recuerdo aquellas gestiones de democracia colectiva que se hicieron al principio de la Revolución y que hoy señalan aquella democracia de masas que hoy señalan la eh, primera y la segunda declaración de La Habana en pleno de, en medio de la plaza de la Revolución eh, tomando decisiones colectivas, el gobierno tomando decisiones colectivas con la gente. Eso se perdió. Eh, por el camino, o sea, el, el acceso, lo que, pude, lo que pudo haber sido un puente, lo que pudo haber sido una conexión entre el gobierno y el pueblo, que era el popular, también desapareció. Por tanto, básicamente, ahí se fueron haciendo retrocesos y se, se vivió un proceso post-revolucionario. Y evidentemente lo que se forma, lo que se organiza en estos procesos post-revolucionarios no es otra cosa que luego que se producen estas rupturas, estos retrocesos, se afinca una nueva dominación. Es una nueva dominación lo que se produce, una dominación, por supuesto, un nuevo modelo de dominación, en el que por supuesto tú necesitas reconocer y utilizar las conquistas originales de la revolución, y necesitas utilizar esos símbolos originales que te llevaron hasta allí. Pero sencillamente se produce un nuevo pacto, se produce un nuevo esquema de dominación que eh, yo no podría continuar llamándolo revolución y mucho, mucho menos socialista. Y aquí están los ejemplos clarísimos. También hay un problema de eh, consumo cultural. Es, es indiscutible que ha habido un fallo en ese proceso de construcción del socialismo, evidentemente porque lo que consume y la forma en la que pretende verse mi generación y generaciones inferiores a la mía, no son consumos que pudiéramos decir socialistas. No son formas de expresión socialista, todo lo contrario. La identificación, las formas de expresión, las formas de actuación son propiamente capitalistas. O sea, mm. la identificación cultural de las nuevas generaciones de cubanos, de la construcción de ese hombre nuevo, no tiene nada que ver con el socialismo. Mm. Nada que ver absolutamente con ese, con ese origen primigenio del, del socialismo. Incluso, incluso lo que promueve esencialmente el Estado cubano cuando hace propaganda o más que propaganda, cuando hace eh, su trabajo normal de difusión cultural, muchas veces es sencillamente capitalista. No, no, pero no, no es queda, básicamente. Parece que no le queda más. Es básicamente el porqué de la identificación con patria y vida y no con eh, Patria muerte de Raúl Torres. No, básicamente no eh, la gente identifica tanto. Yo, yo creo que la gente no se identifica tanto con patria y vida por el mensaje que transmite PatriVida, Vida, sino por lo que hay detrás de PatriVida, Vida, que es un consumo cultural con el que se siente identificada la gente. Raúl Torre <ríe> pertenece a un consumo que con el que mi generación no se siente identificada, básicamente, y no se siente identificada entre otras cosas por eh, los propios fallos que ha habido en la construcción de eso que hoy no tenemos. Y si tú le sumas a eso eh, un proceso después de los 90 que sobre la base de las necesidades Dijo, renunciemos a un grupo de principios que teníamos preestablecidos, pero renunciemos selectivamente después en el 2019 cuando tú dices, ok, podemos enriquecernos, pero el Estado controlará quién se enriquece y la forma de enriquecimiento. Entonces hay unos cambios ahí en ese proceso eh, que evidentemente te separan de lo que pudo haber sido incluso el socialismo real, aquel en el, que la, en el que por lo menos las necesidades estaban cubiertas en la Cuba de los 70 y los 80. Donde yo recuerdo a que mi mamá me montaba un carrito para ir al supermercado. Es un carrito de los que hoy nada más te encuentras desde y 70 y en Paco, que son en MLC. Hoy a nadie se le ocurre ir con un carrito a la bodega, que era donde mi mamá me llevaba a mi con un carrito. ¿entiendes? O sea, hay un grupo de necesidades que hoy ni tan siquiera tú puedes decir que están cubiertas para continuar hablando de, de un tema como ese. En fin, hermano, que este es un, un tema bastante... Complejo y que lleva mucho más que un par de cubiletes pero lo continuamos en otro otro momento porque hay más cosas que hablar de eso. Déjame tirarte un momentico el. Ya te voy a tirar a ver si a ver me sale aunque sea a ver si me sale aunque sea cinco gallego al tiro. ¿Qué va? estoy fajado con los gallegos? que tú no quieres tú no quieres rey? Tienes que fajarte con los gallegos. 5 negros negros yo estoy en lo que mira, mira mira mira mira ya de invento. invento mira no lo estoy poniendo no lo estoy armando porque yo quiero mira se ven pero esos son cinco negros hay uno ahí que está amarillo no no no eso porque son porque son cubiles de viejo ah. no no no <risa> No tienen hepatitis. Son cinco en el Acá te invento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? ¡Vamos a jugar! ¡Ahora! ¡Como que ¡Nada!